Chicos recordar estamos sorteando 100 pases de batalla para todos vosotros Y es que lo único que tenemos que hacer para completarlo Es utilizar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite Si 15.000 personas usan el código Nosotros regalaremos 100 pases de batalla en directo Queda en vuestras manos Y lógicamente hermanos cada vídeo tiene un ganador detrás con una skin Así que chicos si queréis ser vosotros los próximos ganadores de la skin diaria lo único que vais a tener que hacer es suscribiros Activar la campanita Dejar un buen like en el vídeo y comentarme Debajo en la sección de los comentarios cuál es vuestro ID De The Epic Games, una vez hecho todo eso Hermanos, ya estaréis Participando y os deseo Muchísima suerte a todos Muchísimas gracias a todos los que apoyan El canal con el código neox Chicos acordaros que tenemos que llegar a 15.000 Personas apoyando el código Para poder sortear Los 100 pases de batalla, que de de hecho chicos los vamos a sortear en directo en Twitch antes o justo el día de la nueva temporada. Os recuerdo que cada día estoy en directo en Twitch de 3 a 6 de la tarde. Chicos, de hecho cuando estéis viendo este vídeo probablemente estemos en directo en Twitch. Así que chicos cuando acabéis de verlo, venid a saludar y a jugar con el Tito Neox. Nos vemos en Twitch hermanos. Ahora sí que sí. ¡Que empiece el vídeo! Hermanos, amigos, el evento Doomsday está a punto de dar comienzo dentro del juego de Fortnite y cada día se están descubriendo más y más cosas, pistas y nuevas filtraciones acerca de este. Así que chicos, si queréis saber todas las novedades acerca del evento y todo lo que nadie sabe... Este es vuestro vídeo y parece ser que tenemos ya las primeras filtraciones acerca del nuevo modo de juego que va a ser añadido dentro de muy poco. Tal y como ya sabéis chicos, muchos de vosotros y como os he enseñado en el canal, la agencia se va a ver destruida en el gran evento final a causa de la máquina del apocalipsis, a causa de la máquina del Doomsday. Así que chicos, aseguraros de ver el vídeo hasta el final porque vamos a analizar la destrucción de la agencia y vamos a ver cosas que todavía no hemos mostrado en el canal. Si la agencia va a ser realmente destruida significa, amigos, que Midas no va a volver a aparecer en nuestro mapa de Fortnite prácticamente nunca más. Pero vamos a analizar un poquito antes de dar por despedido a Midas para siempre lo que parece ser la máquina del Doomsday dentro de la sala de los agentes... Y es que chicos, si nos dirigimos directamente a la Sala de los Agentes, a la Sala específicamente del Rey Midas... Podremos ver cómo han pasado varias fases ya de la Máquina del Doomsday... Y podremos ver cómo actualmente la Máquina del Doomsday se encuentra en la última de sus fases, parece ser. Muchos cables han sido añadidos a la Sala del Battle Royale... Y tal y como ya mostramos en diferentes vídeos anteriores... La fase actual de la máquina del Doomsday ha evolucionado por completo mostrándonos muchos más avances y mucho más brillo directamente de la máquina. Poco a poco, según esos cables han ido alimentando a la máquina, podemos ver que la máquina ha ido consiguiendo la energía que necesita obtener para el gran evento de esta temporada. Chicos... Atentos al momento de ahora del vídeo porque viene algo muy interesante. Hemos descubierto imágenes filtradas ya por fin de cómo realmente se va a ver la agencia después del de evento del Doomsday o justo en el evento de la, del juicio final. Y es que chicos, os recomiendo a todos y cada uno de vosotros, a toda la Neox Army, que si realmente no queréis spoilers, no queréis ver cómo va a ser la agencia después del evento... Os recomiendo que vayáis justo al minuto que estáis viendo ahora en pantalla para que no os comáis todos los spoilers que voy a enseñar a continuación. Porque chicos, tras meses y meses de investigación, tras meses de filtraciones, por fin tenemos la agencia real y cómo se va a ver destruida en el evento final de esta temporada. Así que chicos, parece que sí, sí va a ser destruida la agencia de Fortnite. Atentos porque os voy a poner ya de ya... En pantalla las imágenes de la agencia destruida Estos clips son sacados gracias a e -Fire Monkey Lógicamente tendréis su canal en la descripción Y lo que ha hecho este chico llamado e -Fire Monkey Ha reemplazado la agencia en Parque Placentero Pero chicos no os preocupéis Porque la ubicación en la cual situ está situada ahora mismo No importa Realmente lo que importa de este clip Es la agencia y el aspecto que tiene Y el aspecto que va a tener en el evento entonces podemos dar por hecho que la máquina del Doomsday sí puede destruir a Pac prácticamente todo lo que se ponga por delante Literalmente como estáis viendo en pantalla existe un gran agujero que justo sale del centro de la agencia Y es que como ya sabéis hemos filtrado anteriormente que existe realmente una habitación secreta que solo se puede ver utilizando un truco ...debajo del mapa de Fortnite. Podemos ver como realmente la máquina del Doomsday... ...ya existe debajo de la agencia... ...y justo está situada donde el gran agujero... ...que estáis viendo en pantalla ha aparecido. Entonces, blanco y en botella, mis panas. El gran evento Doomsday va a destruir la agencia... ...y la máquina va a aparecer justo del agujero que estáis viendo en pantalla. Chicos, aparte de todo esto... ...me habéis estado preguntando por redes sociales y en los directos de Twitch... Si vamos a ver el evento final en directo Entonces yo os voy a responder en este vídeo a todos y cada uno de vosotros Y es que chicos, el evento lo vamos a estar viendo todos en Twitch Va a haber premios, va a haber recompensas Así que chicos, os esperaré a todos en Twitch ese día Chicos, si la pregunta ya ha sido respuesta Así que no os olvidéis de activar la campanita de Twitch para recibir la notificación del gran evento Tal y como estáis viendo aparte en esta grabación La compañía espectro parece ser que ha perdido la batalla Y la compañía The Ghost se ha hecho con la agencia finalmente para este evento Os estaréis preguntando quizás que por qué existen algunos cofres todavía existentes en esta ubicación Si realmente va a ser destruida Entonces chicos yo os quiero responder y es que todavía quedan Desafíos por completar en la agencia y la agencia va a permanecer con nosotros y os digo que muy probablemente vaya a ser remodelada por una nueva agencia mucho más moderna Chicos llegados a este punto queréis ver a Doomsday Midas, queréis ver a Midas disfrazado directamente para este gran evento final Tenemos algo que realmente os va a interesar muchísimo así que chicos prestar muchísima atención Lógicamente deberemos dirigirnos directamente hacia la ubicación de la plataforma dentro del juego de Fortnite online. Y es que justo en la habitación que se esconde en este lugar podemos ver lo que parece ser el nuevo disfraz de Midas ya disponible en el juego. Y es que este disfraz lleva, lleva realmente con nosotros prácticamente desde el principio de esta temporada... Muy poca gente se ha dado cuenta de que realmente se trataba de un disfraz y no de un nuevo prototipo de la skin Tormenta que ya existe dentro del juego. El Rey Midas realmente se va a poner ese disfraz para el gran evento final de esta temporada. ¿Cómo sabes eso, Neox? Muy sencillo, hermanos. Se ha filtrado hace muy poco una nueva pantalla de carga en la cual el Rey Midas está siendo, está viendo justo la cabina que estamos enseñando ahora mismo. La cabina que esconde el disfraz del rey Midas. Y es que esa pantalla de carga esconde muchísimos más secretos. Como por ejemplo skins nuevas de la próxima temporada del pase de batalla. Como es la skin de la ingeniera. La skin que estáis viendo en pantalla es una de las próximas skins del pase de batalla de la próxima temporada. Tenemos a la derecha justo la máquina del Doomsday ya prácticamente cargada al máximo. Y tenemos a la izquierda a Midas con su disfraz, que va a necesitar de esa energía de la máquina del Doomsday para poder controlar la tormenta con ese disfraz. Y es que chicos, como bien sabéis, Midas pretende romper la tormenta del juego de Fortnite. ¿Lo conseguirá? ¿Creéis vosotros que eso va a ser posible? Quiero que me lo comentéis ahora mismo todos y cada uno de vosotros ahora mismo debajo en la sección de los comentarios. Os voy a estar leyendo a todos y cada uno de vosotros. Y es que chicos, todo lo que hemos mostrado hasta ahora quizás os ha parecido impresionante o quizás os ha parecido poco. Por eso tenemos al final del vídeo lo mejor de lo mejor. Chicos, gracias a Apex hemos encontrado unas nuevas filtraciones acerca de la inundación del mapa de Fortnite. La inundación parece ser... Real Y parece ser que muchas de las ubicaciones que conocemos actualmente van a desaparecer. Como bien sabéis, el agua ha sido una de las grandes protagonistas de esta temporada y es una de las que está rodeando por completo la isla. ¿Qué pasaría si realmente lo que estamos viendo en pantalla se cumple? Realmente... ¿Va a ser completamente inundada la isla? Y es que parece ser que la isla va a tener diferentes fases. Va a tener diferentes fases como ha tenido la máquina del Doomsday. Vamos a ver la isla cómo se inunda poco a poco y las fases de inundación van a ir creciendo. Lo que significa que algunas ubicaciones acabarán desapareciendo por completo. ¿Por qué en el tráiler se vio la agencia de color dorado con un aspecto de oro y con los secuaces de sombra? Hay algo que todavía se nos escapa de las manos y que Fortnite realmente nos lleva filtrando desde el principio de la temporada. Chicos, ¿alguno de vosotros conoce la teoría de la agencia de oro? No entendemos por qué, pero creemos que para el evento final de esta temporada Midas podría estar convirtiendo todo a su paso en oro. Esa es una de las teorías que más peso hemos encontrado para el evento final. Y ya chicos, para finalizar este vídeo quiero hablaros acerca de la filtración del icono de la nueva temporada. Estáis viendo ahora mismo en pantalla el icono oficial de Fortnite para la temporada número 3. Y como bien veis, se ve nada prácticamente, solo se ve agua. Y el bus parece ser que nos va a tener que ayudar a salir de ese lugar porque la isla... Se ha convertido en algo muy pequeño ¿A qué os recuerda chicos la isla de la derecha? ¿No os recuerda a un tráiler que ya hemos visto en el juego de Fortnite? Y es que parece ser que Fortnite ya tenía previsto atrasar la temporada hasta el día 11 de junio Aparecen unas fechas en el tráiler que estáis viendo en pantalla Que justo coinciden con el lanzamiento de la nueva temporada Y es que la isla que estamos viendo en este icono de Fortnite para Playstation 4 Coincide justo con la isla del tráiler que hemos visto anteriormente ¿Será pura casualidad? No lo creo hermano Así que chicos, dejadme todas vuestras teorías ahora mismo debajo de la sección de los comentarios Porque os las voy a leer a todos Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así, reventad los likes, compartidlo con vuestros amigos Y pasaros por Twitch hermanos que estamos en directo Nos vemos en el siguiente vídeo y...